Zona cero. ¿Qué hacemos en Nueva York? Creí que íbamos a ver el Gran Cañón. Bueno, se me ocurrió venir a rendir tributo. La zona cero. Aunque aquí fue donde le dio sida a la primera persona. Peter, aquí ocurrió el ataque terrorista del 11 de septiembre. ¿Ah, Saddam Hussein hizo esto? No. ¿La arma de iraquí? No. ¿Gente de Irak? No. ¿La señora que visitó Irak aquella vez? No, Peter, Irak no tuvo nada que ver con esto. Fueron varios sauditas, libaneses y egipcios financiados por un tipo saudita que vive en Afganistán y está protegido por paquistaníes. Entonces, ¿debemos invadir Irán?